A mediados de 2021 salía a la luz pública lo que hasta entonces era un secreto a voces. En Quevedo, provincia de Los Ríos, operaba una red de captación de dinero que tenía fascinadas a decenas de miles de personas. Empezó cautivando a locales, pero se corrió la voz. Y cada vez llegaban más, entre comillas, inversionistas de todas partes del país. El sistema denominado Big Money. Ofrecía pagar el 90% de interés en apenas ocho días, a quienes entregaban desde 300 dólares. A la cabeza, un ex cabo de la Fuerza Terrestre, Miguel Ángel Nazareno Castillo, quien promocionaba su esquema de captación a través de redes sociales y la medios locales. La tecnología eh, vibres de consumo masivo y la línea blanca. En ese tipo de inversiones la que nosotros hacemos y nosotros buscamos adherentes, los herentes son las personas, los inversionistas. No operó clandestinamente. Lo hacían un club social en las afueras de Quevedo, hasta donde diariamente llegaban por miles los cautivados por la jugosa rentabilidad que producía este esquema, en el que se movieron millones de dólares. Su popularidad fue también su condena, pues ya a la luz pública saltaban las preguntas obvias. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿En qué se usa? ¿Se trata de un sistema legal? Nosotros le damos vuelta al dinero. Nosotros no somos una pirámide como lo dicen. Fiscalía abrió sendas investigaciones por captación ilegal de dinero y por estafa masiva. En las calles de Quevedo se congregaban sus seguidores para mostrarle respaldo. Pues Nazareno no solo hacía las veces de empresario, sino también de filántropo. Recorría recintos, caseríos, ofreciendo víveres y atención médica gratuita. Tenía incluso su propia canción. Pero el escándalo creció. Nazareno perdió respaldo y desapareció del mapa mientras las investigaciones seguían su curso. Es importante recomendar a la ciudadanía que se mantenga alejado de todo este tipo de inversiones ilegales. Podía moverse sin problemas ya que sobre él no pesaba ninguna orden de detención. Pasó por alto casi todos los llamados a rendir versión. Y el tema parecía diluirse con el pasar de las semanas. Aunque varios hechos como el tiroteo en el que murieron cinco personas en el barrio donde empezó el negocio del otrora militar o el secuestro de su hermano, daban cuentas que pese a que ya no ocupaba los titulares, habían quienes querían saldar cuentas con Nazareno, pues no lo olvidaban. O mejor dicho, no olvidaban su dinero, cuánto logró captar, quiénes eran sus principales inversionistas. Son preguntas que no podrá contestar y que podrían quedar en el aire tras su asesinato.